Hola chicos y chicas, mi nombre es Eva, soy miembro de la Delegación de Estudiantes de la EPS. Nosotros representamos a los estudiantes de Teleco Industriales, pero hoy vengo a daros la bienvenida a todos y a daros unos cuantos tips para superar estos años tanto en la universidad como en la escuela y en estas, y en estas carreras, carreras de ingeniería que tan, tan complicadas pintan. Lo primero que quiero deciros es que no tengáis miedo a la carrera. Va a ser muy complicado, vais a tener mucho estrés seguramente, pero lo que no se os puede olvidar es que tenéis que marcar vuestro, vuestro propio ritmo. Eh, no intentéis seguir al de al lado porque seguramente vayáis a ritmos totalmente distintos. Os podéis apoyar unos en otros, eso por supuesto, y os podéis apoyar en las delegaciones, pero tenéis que tener en cuenta que es vuestra carrera. En estas carreras y en estos años que vais a pasar en la universidad vais a evolucionar tanto personal como profesionalmente. Esto es súper importante que lo tengáis en cuenta porque va a ser eh, la, la principal base para vuestro futuro. Disfrutarlos porque se van a acabar y luego los, los tendréis que recordar y mejor recordarlos con un bonito recuerdo. Que no se os olvide desconectar de vez en cuando, pero no demasiado. Está muy bien, esto de fiesta, estamos en la universidad, pero hay que estudiar, que no se os olvide, por favor, <ríe> estudiar todos. Eh, Más cositas, que quiero deciros? Si tenéis una duda, no os quedéis con la duda, preguntar a todos los que, los que necesitéis, a profesores, alumnos, venir a la delegación, escribir un correo, todo lo que necesitéis, es súper importante eso, eh, tanto en las materias como en la propia universidad y, y bueno, en la vida, claro. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más os puede decir? Si necesitaréis poneros en contacto con alguien de la delegación porque tenéis una duda y no sabéis responderla podéis acudir a nosotros a través del, del correo o a través de las redes sociales nuestras redes sociales son d e, -E -P -S -U -A -H. son muy simples así que podéis buscarnos tanto en Twitter como en Instagram en Facebook también tenemos pero como la mayoría de vosotros utilizáis más Twitter e Instagram pues ahí lo tenéis y nada, bienvenidos, paciencia a las manos de valor y al toro, que podéis perfectamente hacerlo. ¡Chao!